La pobreza extrema ha aumentado de 2 puntos a 2.3, que no es un cambio significativo. No obstante, eso no implica que no la estemos analizando. Y en este caso nos lleva a repensar cómo desde las políticas públicas podemos llegar a esas personas que, hablando en términos absolutos, estamos hablando de unas 160.000, mil personas, porque necesariamente tenemos que identificarlas para focalizar cada vez mejor los recursos públicos que le lleguen a las personas que realmente lo necesitan. En ese momento vemos que a nivel de incidencia, tanto en pobreza monetaria como en necesidades básicas insatisfechas, el rezago escolar es una variable muy importante a atacar. O sea, esto, el rezago escolar lo medimos por población infantil y juvenil, primario y bachillerato que ya tiene una edad diferente a la que el rango educativo supone que va a tener para estar en él y entonces tenemos que atacar mucho este problema asociado también con temas de trabajo infantil eh, vemos, en cambio, por el lado de la salud, si sí ha habido un efecto positivo en el último año de cómo todo este tema de los CAPS, de la asistencia más focalizada, más localizada para desconcentrar los grandes hospitales de la ciudad, ha tenido un efecto positivo. Por la salud, digamos, podemos seguir con lo que estamos haciendo, pero en lo que es eh, política educativa, digamos, eh, enfocada en primaria y bachillerato, el tema de rezago escolar, tema de hacinamiento crítico, también es un tema muy importante de trabajar y eso sí lo podemos trabajar a través de las políticas de ordenamiento territorial entre la Secretaría de planeación de Planación y la Secretaría de Hábitat para superar estos temas. Y un tema que sí sale, eh, si bien el distrito puede ayudar, depende más de condiciones, tiene un peso más importante de las condiciones macroeconómicas que es el tema de la informalidad laboral que necesariamente pasa por todo el ciclo de la política educativa, no solo local sino nacional, para ir formando cada vez un capital humano técnico y profesional con niveles técnicos, tecnólogos de pregrado y posgrado, mucho más capacitado para los retos digamos del futuro y sobre todo teniendo en cuenta que uno de los ejes transversales de nuestro plan de desarrollo es pues, el crecimiento económico basado en el conocimiento.